¿Qué tal? ¿Qué Aquí los saluda Shibu07. ¡Y sí señores! ¡Hoy! Hoy estamos en un nuevo video, una nueva video reacción de, de... reaccionando a videos perturbadores, así que bueno, vamos a ver de qué trata esto. Que bueno, pues, como su nombre lo dice, vamos a ver a videos un poco raros o cosas raras aquí en YouTube. Así que bueno, vamos a empezar la video reacción en 3, 2, 1... Y bueno, me salió mi gallo, ok. Ok, aparece Jeff Killer, si no más recuerdo ese... Doctor Creep presenta Tengo el volumen a máximo Así que pues Yo les recomiendo que lo suban al máximo también ¿no? Así que bueno, aquí estamos viendo Ok, estamos viendo muchas imágenes raras Oh, shit Y, y menos con las nuevas políticas de YouTube No me van a censurar este video Pero bueno, no importa, es todo por ustedes Shit Eso, eso me daría mucho miedo Si me aparece en la noche, en la neta ¡Oh! Se está... Uh, se quita el ojo. Uh, Dios. O sea, ¿quién es estos videos tan fumados? O sea... ¿Una mente loca o qué onda? Ah, ¡Oh, ¿Por qué le sale un bicho? ¿Qué onda? O sea, tiene dos máscaras, una arriba... ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Wow! ¿Es una cara? ¿Qué es eso? No sé, pero está pasando muchas cosas rápido. Dios, no, esto, si me lo encuentro en la noche Esto, lo de la silla, me muero, se lo juro O le dan un zapato volador Así, órale ¿Qué? No sé qué, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué existe esto? What, what? Ok aparecer acabó, acabó este video Pero bueno, vamos a ver otro, voy a buscar otro Y ahorita se los muestro, señores, para que Vean qué cosas raras hay en YouTube Para que Digan que a poco esto existía, pues sí, sí existe Y bueno señores, aquí estamos con un video que es de la Deep Web Pero yo creo que nada más vamos a ver la mitad Porque no sé, no sé si puede hacer algo prohibido O voy a ver si censurar algunas cosas Porque no sé qué tipo de videos eh, puede hacer Porque ya saben que la Deep Web es un sitio donde suben cosas este muy sangrientas y todo eso Así que bueno, pues vamos a ver qué, qué es, ¿no? Así que bueno, Aquí estamos Ok, está en ruso al parecer. Y es como un señor. Por, porque hay música. O sea. ¿qué, qué, qué, hay? ¿Qué, ¿Qué es esto? A ver, déjame quitar esto. Según esto es de la DIPWE, pero. ¿O esto existe? O sea, puedes abrir la boca de este tamaño. Está muy grande, ¿no? Para ser una persona. Ok, esto sí está muy raro ¿Qué es esto? En serio ¿Por, ¿Por qué hay un muñeco bailando? No sé si es una máscara O algo así, pero en serio me da miedo ¿Eh? Yo creo que sí voy a dejar la mitad de nada. La neta no sé si es verdad o no, pero esto me está dando mucho miedo o mucho no sé Cosa rara ¿no? cuando sientes así que incómodo, incómodo me siento incómodo viendo este video Porque hay una mujer viendo una iglesia No sé la neta qué está diciendo pero yo creo que está lanzando un conjuro o algo así Es que esto está muy raro, o sea, no es tan... Así que te digas, wow, qué... Qué terrorífico, ¿no? Pero, o sea, no... No me gusta verlo Ok, no, déjame ver cuánto vamos Vamos a dejarlo al dos y medio Porque en serio sí ya me está dando un poco de asco Oh, shit, ya se está volviendo todo muy raro O sea, ¿por qué hay un T-Rex ahí? Ok, vamos a, vamos a dejarla aquí, aquí. Dios, Dios, no, ya, ya, ya. Dios, o sea, después de ver al tipo con la pistola y con el bebé, Dios, ya, ya. O sea, la verdad me sentí muy incómodo viendo este video. Dios, bueno. Espero que les haya gustado esta video reacción, que bueno, la dejé a la mitad de este video. Pero pues, si quieren la siguiente parte, pues a lo mejor haré video reaccionando a videos de... De deep web aunque no puedo mostrar mucho de eso de esa este de esos videos... pues porque ya saben el contenido de, de esta deep web no que suben puro cosa sangrienta cosa rara y pues no no creo poder mostrarse, pero a lo mejor unas partes sí así que bueno si les gustó este video pues eh, déjenmelo en los comentarios y con su like también sabré que les gustó para la siguiente parte. Así que bueno, nos vemos en un siguiente video chavitos, chavales y chocó los míos, chocó los míos de mi corazón que aquí los tengo. Pues nos vemos en un siguiente video, un saludo y nos vemos, adiós.